Hola chicos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Tino Shell Spanish y el día de hoy les traigo una solución eficiente y eficaz del error de iTunes 11.10. ¿okay? Este error, bueno, lo podemos tener por distintas razones, pero lo más probable es que sea causado por el poco almacenamiento que tengamos en el dispositivo a la hora de realizar la restauración con iTunes. Pero no se preocupen. No venimos a hablar del error, venimos a buscar soluciones, así que sin más, Comencemos. Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare Rayboot, el cual estará en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan y luego de instalarlo y de registrar la licencia, le damos clic derecho al icono del escritorio y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador. Bueno chicos, cuando ejecutemos el programa de Rayboot, tenemos que tener el dispositivo conectado a la computadora mediante el cable USB y el programa de Rayboot ya debe detectar nuestro dispositivo conectado. Ahora, una vez que el dispositivo sea detectado, nosotros tenemos que darle clic acá a la opción que dice restablecer dispositivo. Sin embargo, antes de darle clic acá a la opción de restablecer, yo les recomiendo que coloquen el dispositivo en el modo recuperación. Esto lo podemos hacer mediante los botones físicos del dispositivo, sin embargo, con un solo clic vamos a poder hacerlo sin ningún problema. Entonces, cuando le demos clic acá al botón que dice entrar en modo recuperación, en este caso, nuestro dispositivo, nuestro iPad, en este ejemplo, se va a reiniciar. Y bueno, aquí como pueden observar, el dispositivo se ha reiniciado y se ha colocado en el modo recuperación. ¿ok? En este dispositivo tenemos el logo de iTunes, pero según el modelo que tengamos puede tener también el logo de la computadora. Ya luego de que en este caso lo hayamos colocado en el modo recuperación, le damos clic en aceptar. Y ahora sí, le damos clic a la opción que dice restablecer dispositivo. Una vez que le damos clic acá a la opción que dice restablecer dispositivo, le damos clic a la opción que dice restablecimiento de fábrica y le damos clic acá a la opción que dice restablecimiento de fábrica. Simplemente tenemos que descargar el sistema operativo Le damos clic en descargar Lo que hace el programa de Reiboot es detectar la última versión disponible para el dispositivo conectado En este caso para el iPad Y la va a descargar para posteriormente realizar la respectiva restauración o reparación según sea el caso Y bueno, luego de finalizar la descarga Le damos clic donde dice iniciar restablecimiento Le damos clic en restablecer Y esperamos a que en este caso se restaure el dispositivo Pero la buena noticia es que no vamos a tener ese error 11.10 Que teníamos anteriormente con estos, Ya que TinoShare Rayburn pasa sin ningún problema Hace eh, la restauración sin ningún inconveniente Entonces ya sería cuestión de esperar a que este proceso finalice Que esto va a tardar un par de minutos y bueno, ya luego de finalizar el restablecimiento, nos va a aparecer esta pantalla, le damos clic en listo, ya podemos cerrar el programa y ya nos vamos directamente con el dispositivo para terminar la configuración. Y bueno chicos, ya después de que se haya restaurado el iPad, ya solo queda configurarla, ¿ok? Aquí esperamos a que se reinicie su totalidad, presionamos el botón de inicio, aquí seleccionamos primero el idioma, seleccionamos luego la región, en este caso... Vamos a seleccionar el país, aquí le damos en configurar manualmente, le damos en la red wifi para conectarnos, colocamos la contraseña y nos conectamos. Esperamos a que se active el iPad, aquí le damos en continuar, aquí podemos colocar un código pero lo vamos a colocar más luego. Aquí podemos restaurar una copia de seguridad Que es lo más recomendable para no perder la información Pero en este caso no lo vamos a hacer Y también podemos configurar un Apple ID Pero en este caso lo vamos a agregar más adelante No usar Aceptamos los términos Y bueno aquí le damos en continuar Continuar Agregar después en configuración El tiempo en pantalla no compartir continuar continuar continuar y empezar y listo tenemos nuestra ipad restaurada de fábrica y el ipad bueno ya la podemos utilizar sin ningún inconveniente vamos a entrar aquí en la página de apple y bueno tenemos acceso a internet y todas las funciones del ipad funcionando vale la redundancia Así que pues nada, yo el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado, no olviden de ser así, apoyarnos con un like, un me gusta, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tinocher Spanish y recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Soy Carlos Vallejo, muchas gracias y hasta pronto, bye bye.